Hola a todos y a todas, desde Santiago de Chile le damos una cálida bienvenida a quienes nos acompañan en nuestro segundo capítulo Muchas Latinoaméricas, el que titulamos así porque busca dar a conocer las diferentes realidades y situaciones que existen en los países que integra la iniciativa Sanjus Latinoamérica. Esperamos que puedan enriquecerse y que este capítulo les permita descubrir más sobre el escenario actual de nuestro país y en concreto el trabajo que el equipo de Chile Transparente está llevando a cabo en el proceso de la Convención Constitucional. A continuación, le dejamos este espacio a David Zavala, miembro del equipo que está ejecutando la iniciativa de Sancus Chile. Que lo disfruten. Como capítulo, estamos impulsando la iniciativa Convención Transparente, que busca promover la participación y la vigilancia ciudadana de la Convención Constitucional de Chile, la Convención es uno de los acontecimientos políticos más relevantes de nuestra historia, y es además una instancia inédita. Nunca antes una constitución de Chile se había redactado por representantes electos y electas por la ciudadanía. Se vislumbra que el proceso contará también con una amplia participación ciudadana. Sin embargo, llegar a este punto no fue para nada fácil. El estallido social, que inicia un día 18 de octubre de 2019, fue una grave crisis social y política que hasta el día de hoy domina la agenda pública. Su detonante más inmediato fue el alza en 30 pesos del transporte público de la capital, Santiago. Pero viendo el panorama más amplio, sus causas son mucho más profundas y de larga data. La principal de esas causas es la desigualdad. Chile es un país que, si bien ha alcanzado altos niveles de desarrollo económico y humano, lo ha hecho a costa de una enorme desigualdad social y económica. Según datos del Banco Mundial, a 2020 Chile se encontraba entre los 16 países más desiguales del planeta. De acuerdo con datos del 2015, solo el 5% de la población concentra más de la mitad de los ingresos del país. Junto con ello, desde el retorno a la democracia, la confianza de la ciudadanía hacia los políticos y las instituciones ha decaído de manera constante. Las personas perciben una amplia brecha con sus representantes y desconfían de los procesos de la democracia. Solo a abril de este año, un 2% de las personas dicen confiar en los partidos políticos, un 8% en el Congreso Nacional y un 9% dice confiar en el gobierno. Ambas cosas sumadas a varios escándalos de corrupción política y empresarial que se han hecho públicos en los últimos años, una serie de demandas ciudadanas insatisfechas entre las que se cuenta una nueva constitución y una ciudadanía crecientemente demandante detonó en el estallido social. Luego de cerca de un mes de masivas expresiones de descontento, los principales partidos políticos con representación parlamentaria se reunieron en Santiago para buscar una salida política a la crisis. Es así que el 15 de noviembre de 2019, los líderes de la mayor parte de los partidos políticos firmaron el llamado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que compromete un proceso de cambio constitucional inédito en nuestra historia. El proceso está compuesto por tres partes. La primera de ellas fue un plebiscito para consultar a la ciudadanía si es que estaba de acuerdo con el cambio a la Constitución. Los resultados fueron categóricos. Un 78% votó a favor del cambio. Este hito dio paso a la segunda parte del proceso, la Convención Constitucional. La Convención es un órgano compuesto en un 100% por ciudadanos y ciudadanas electas para escribir una nueva Constitución. La Convención quedó constituida por una diversidad nunca antes vista de movimientos y personas, con representantes de pueblos originarios y un amplio número de independientes. La actual Constitución define que la Convención tendrá un máximo de un año para redactar el texto constitucional, plazo que vence en julio de 2022. Luego de ello, se pasará a la última parte de nuestro proceso de cambio constitucional, un plebiscito de salida en donde la ciudadanía podrá aprobar o rechazar la propuesta de la nueva constitución. Sea cual sea el resultado de este plebiscito, Chile ya se encuentra en un irreversible proceso de cambio social y político. Las demandas de mayor justicia social y dignidad expresadas masivamente por la ciudadanía durante el estallido social y hasta el día de hoy copan la discusión política y son recogidas con diferentes interpretaciones por la mayoría de las candidaturas a la presidencia que se enfrentarán en las elecciones generales del 21 de noviembre de este año. Si te gustó el capítulo Muchas Latinoaméricas, apóyanos y compártelo en tus redes sociales. Desde ya los dejamos invitados e invitadas a nuestro próximo capítulo que contará con el análisis de nuestro director ejecutivo, Alberto Brecht. Esperamos que les haya gustado y que podamos darles la bienvenida nuevamente en nuestra próxima cápsula. Este podcast se realizó gracias al trabajo del equipo de SanCus Regional, conformado por Tania Tabilo, Evenia Boneke y que les habla Valeria Machmar bajo la supervisión de nuestro director ejecutivo. Hasta pronto.